tener un CAC muy sano, un lifetime value sano, que el ticket promedio permita que estos ratios funcionen mejor, que tengamos un buen Evita. Entonces, uh -huh. ahí eh, son momentos diferentes de negocio, uh -huh. no está bien ni está mal, no, es bueno. la estrategia con la que uno quiere crecer. No, oh, perfecto, me, me encanta, me encanta.